Ahora mismo se está viendo la mía, la, la que pongo yo desde el de, de inicio del curso, es que no sé por qué ahora. Bueno, buenas tardes de nuevo, bueno, buenas tardes de nuevo, buenas tardes, hoy jueves 23 de abril, hoy seguimos con nuestra conexión latinoamericana, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a, a Fainix Mallorca, que, que está emitiendo, va a emitir el curso desde Costa Rica, si no me equivoco, ¿no, Fainix? Sí, correcto. Correcto, no está aquí en Granada, ¿no? Bueno, Fainix está haciendo la tesis doctoral aquí en, en la Universidad de Granada, uno de los, de los que ya conoceréis con, con Rafa, que está siempre por aquí por, por, por nuestros cursos. Y bueno, vamos a continuar un poco con toda la parte que, que una parte que estamos trabajando bastante, que es toda la parte de, de visualización de información, pero en, esta parte, en este caso más centrado en lo que es la edición de, de, de gráficos. Eh, Faini nos va a enseñar un software, un software libre que se llama Inscape que creo que ha, ha salido después de unos cuantos años, ¿no? El otro día artículo y me estaba informando y conociendo un poco. No... Antonio, Antonio. Ahí está. bueno tener cuidado con los micros, vale, porque si no es un incordio para los que estamos presentando y para los que vayan a hacer el curso. Eh, bueno, vamos a agua libre y creo finding, ¿no? que está que, había, que se ha lanzado ahora la versión número uno, ¿no? La versión uno que está que lleva en beta unas cuantas casi más de una década, ¿no? Sí, ya tiene varias versiones en realidad. Uh -huh. Y. Y, y bueno, en este caso, en la edición de los gráficos, la edición de, de o, o la parte del señor que nos explica, son de gráficos vectoriales, ¿vale? Vosotros hicieron conmigo cómo hacer gráficos caseros. Esto es cómo hacer ya gráficos eh, bastante profesionales. Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento del tema y estoy muy interesado, en el curso. Así que si te parece, te voy a dar la, la palabra. Muchísimas gracias por participar, por ser tan generosa con tu tiempo y... Pues estamos seguros que va a ser un buen curso el que, nos va, el que nos va a ofrecer. Un fuerte abrazo y yo estaré por aquí por si tenéis algún, algún problema. Te, de, te quito la pantalla, ¿vale? Y te dejamos. Muchísimas gracias de, de los momentitos, A ver si me dejan. Ahí. Que ¿Varios comentarios dicen que me ¿Vale? escucha bajo? No, yo te, yo te escucho bien. Puede ser que, que a mí me escuchen bajo porque tengo mi mala conexión, ¿vale? Ok. Pero yo a ti te escucho bien en principio. Ok, muy bien. Y dicen a, a, ti, a, a mí me dicen que alto y a, ti, y a ti bajo. Sí, dicen que sí. No te escuchan bajísimo. Mm, es raro, pero yo, bueno, ¿qué tengo yo, Marta? Yo tengo, lo, tengo conectado al equipo de música el altavoz, entonces te escucho aquí como si estuviera en la discoteca. Ok. No sé si a lo mejor dándole voz, eh, eh, dándole voz de partido político, no, dándole vox. ¿vale? Eh, eh, Dándole un poco de voz, después de la voz? configuración, no. Vale, bueno, para subir el volumen y ya está. Si, si se hace muy incómodo, me lo comentáis, ¿vale? Ok, perfecto. Venga, Faini, pues te dejo, ¿vale? Yo estaré por aquí. ¿Se está viendo mi pantalla, sí? Eh, ahora mismo no. Ok, vamos a... ahora, ya se está cargando ya se está cargando ahora sí ahora, perfecto ok, bueno, muy buenas tardes eh, muchísimas gracias a Daniel y también al compañero Francisco por darme esta oportunidad de, de por lo menos comentarles qué es eh, INSCE y también mostrarle algunos de los, de los procesos que se pueden realizar con, con este y no, y antes que nada presentarme, mi nombre es Phoenix Mayor Gasolórzano soy estudiante de la Universidad de Granada en el programa de posgrado de, de Arte y Educación. También trabajo en la Universidad de Costa Rica como docente en la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y en la carrera de Gestión Cultural. Y también pertenezco al programa de eh, Comunidad de Software Libre que se da en la sede de, del Pacífico, en Punta Arenas. Y ya hemos estado en, en varios países presentando estas herramientas que, que el software libre nos permite. Yo les compartí una, una presentación y, y en la página yo sigo publicando está la, la presentación también. Eh, ahí se van a encontrar eh, algunas, algunos procesos. Los traté de sintetizar, entonces eh, para aquellos que, que desean como dar continuidad a este proceso, ahí se lo van a encontrar. Antes que nada, bueno decirles o contarles qué es el software libre eh, y más que todo en el área de, de, de diseño y arte, todos los aportes que esta nos ha dado, esta se caracteriza por respetar la libertad de usuario que, que nos permite hacer una modificación y aquí hago un paréntesis a aquellas personas que, que tienen esas capacidades y, y que usan constantemente estas herramientas en, en poder usarlas, en poder modificarlas, en poder distribuirlas, incluso mejorarlas Siempre se está abierta a la comunidad para hacer esas variaciones. Y también comentarles que dentro de los aportes que nos da el software libre, pues tenemos un montón de editores gráficos o gráficos vectoriales, editor en animación, 2D, 3D, editor de fuentes, maquetación, publicación y postproducción. Ahí hay bastante, hay una gran variedad de eh, estas herramientas. Y la que vamos a ver hoy, que es Inkscape que normalmente InSkin es utilizado para, para diseño vectorial y eh, mucho lo utilizamos en, en la carrera en la que soy docente como dibujo e ilustraciones y todo para lo que es lo de diseño gráfico, pero que también permite otro, otro montón de funciones dentro de la herramienta, desde crear objetos, manipularlos, hacer operaciones de trazo, relleno, bordes, soporte de texto, y lo, lo positivo de esta herramienta es que eh, se puede utilizar desde, desde plataformas como Linux, plataformas como Windows, plataformas como Mac, nada más que en la Mac tenemos el problema de que muchas veces se cae, y lo, lo digo desde mi experiencia como, como docente, eh, que trabajamos con, con máquinas de estas en, en, la, en la universidad y normalmente se cae. Hay que instalar ciertos eh, plugins para que, y extensiones para que estas se sostenga un poco más. Pero en las demás, y de hecho, yo ahorita lo voy a poner a andar en, en Windows y funciona súper bien. Pues las ventajas es que es de fácil acceso, un, de fácil aprendizaje también. Y fomenta que nosotros siempre estemos mejorando la, la herramienta y pues dentro de la comunidad que también nos, nos podemos pasar y, y transmitir un poquito más de, de aprendizajes que, que hacemos durante el tiempo. Los formatos, y aquí tal vez es también una ventaja, eh, que permite el SVG, que es un formato editable, en el momento que nosotros eh, realicemos un, un editor de estos podemos editarlo cuantas veces queramos y podemos transportarlo de, en diferentes, ya sea en una llave o ya sea en, en diferentes ordenadores y nos permite eh, abrirlo y poderlo editar. Aquí también les dejo el enlace de, eh, de donde pueden encontrar ISKEN, ahí se van a encontrar los diferentes formatos eh, de, de plataformas que ustedes utilicen y también agregué un par de imágenes eh, sobre... Qué alcance tiene en ¿verdad? Podemos hacer algo súper realista o algo un poco más simplificado. A nivel de, de, de dibujo, y lo pongo así para que ustedes tengan esa, como, esa, esa idea general de qué es o qué tiene de alcance la, la herramienta y que, que compite bastante también con, con Illustrator, que es la herramienta eh, pues, que ha sido la, la más nombrada. Y también quería hablarles un poquito de lo que es la imagen vectorial y tal vez ahí hablar y comparar un poco con, eh, con las hojas de Excel o con las hojas de cálculo que ustedes vayan a utilizar. En una imagen vectorial lo que nos va a permitir es que nosotros podamos estirar, mover, retocer, inclinar, rotar sin que pierda la calidad. Y eh, podemos jugar con, incluso con los colores y esta no va a perder su, su resolución. Y Va a ser mucho más fácil el manejo de, al momento de, de estirarlo, o modificar las, las formas que ahora lo vamos a ver ya con el editor. Y eh, ustedes pueden guardar esa información, como les digo, en cualquier otro lugar lo pueden eh, volver a aplicar. Eh, aquí la ventaja es, por ejemplo, que si ustedes exportan un documento de, de datos de, de Excel, aquí pueden salvar muchísimo lo que es la información en resolución, ya sea, bueno... En artículos, a nivel de artículos, tal vez la resolución es un poco baja, pero si quieren imprimirlo en un banner eh, o en un afiche o en una infografía que tiene un mayor tamaño, tamaño a la hora de, de imprimirlo, pues aquí la resolución va a ser mucho más alta. Y también les dejo la, la guía de la pantalla, de la interfaz de las partes que, que tiene Inskine. Eh, ahí se las nombré para que eh, tengan conocimiento dónde está cada cosa. que normalmente, la, los iconos son como muy, muy lógicos. Si, si ves un cuadrado, lo que va a dibujarte son cuadrados. Aquellos colores cálidos, aquellos colores fríos, que podemos hacer combinaciones de esos colores utilizando, qué sé yo, lo, a nivel de tonos, desde colores más oscuros a los más lumínicos, o sus niveles de intensidad también a la hora de, de hacer una composición de, eh, o distribución de, de nuestros elementos en ese espacio. Entonces ahí les dejé un poquito de esa referencia y además el recurso aquí abajo de donde se pueden encontrar algunas paletas eh, que están en línea y pueden hacer eh, combinaciones que ahorita también se las, se las voy a mostrar. Ya cuando utilicen datos que son demasiado grandes, eh, el uso de los colores y de los, de los tonos, podemos jugar muchísimo con eso desde que lo degradamos o incluso lo hacemos más intensos y pues nos va a permitir diferenciar más los datos. Aquí también les dejo la guía, tal vez por, por mi perfil de educación, normalmente dejo pasos de cómo llegar a la a, o hacer la tarea. Eh, les dejo acá cómo exportar el gráfico cómo importar el gráfico que es lo que vamos a ver hoy y algunos ejemplos que también ahora más adelante voy a hablar de ellos. Voy a compartirles en cuanto a lo de paleta de colores, esta herramienta se llama Paleto y pues nos permite eh, modificar o mover los colores desde lo más hacia el matiz o hacia los más colores más, más luminosos o hacia lo más oscuro y le permiten hacer combinaciones como les mostré en la, en la ficha anterior eh, con esta herramienta pueden valorar, bueno mi elemento más pesado va a ser de color rojo y los, y los menores van a ser de estos otros tonos y pueden variar muchísimo la, la composición y tienen esa opción ahí, entonces se las dejo por ahí para que para que lo tengan ahí a, a mano. Y eh, pues voy a empezar con la exportación de, de la imagen. Aquí yo estoy utilizando eh, LibreOffice, no estoy utilizando Excel. Uh -huh. Casi siempre la, las políticas de, de la universidad donde trabajo eh, ya nos han prácticamente eh, obligado a pasarnos a todo lo que es el software libre, entonces eh, utilizo muchísimo esta otra herramienta y no tanto Excel, pero la, la dinámica es exactamente lo mismo a la hora de exportarlo o a la hora de crear eh, la, la lista de, de gráficos, la base de la, lo que es el, la, los diagramas y esto, es exactamente igual a la hora de exportarlos e importarlos a, a Inskin. Yo tomé una, una base de datos pequeñita, apenas como para hacer una demostración y eh, que fuera lo más visible para, para ustedes. Entonces, yo ya aquí tengo creado dos, dos, eh, dos gráficos diferentes, uno en círculo y otro en, en barras. Entonces, cuando ustedes ya tienen esto creado, que ah, como explicaba Daniel, que me encantó ese, ese taller el, el martes, eh, tienen una gran variedad de uso de, de las herramientas de hoja de cálculo, llámese Excel, llámese Office Cal o, o también la de Google. Tienen una gran variedad a la hora de, de editar gráficos y también tienen un montón de opciones extra que pueden importar o, y colocar en, la, en los ordenadores. Aquí ustedes igual eh, seleccionan lo, lo que quieren convertir como como el gráfico o el diagrama y seleccionan bueno la variedad de, de, de, de formas que nos presenta el, el editor que estén utilizando de hoja de cálculo, seleccionan una de estas, pueden cambiarla, qué sé yo, pueden cambiar el tipo, el intervalo, bueno aquellos datos que nos interesan que eh, estén dentro de nuestro gráfico. Como les digo, yo estoy utilizando este gráfico que, que ya me había preparado con, con tiempo, cuando ya lo tienen listo, le dan un clic y esto, se les ponen estos bordes de color azul o los nodos de color azul. Le dan un clic derecho y le dicen exportar como imagen. Tanto en Excel, como les digo, y eh, la herramienta Office Calc también les permite exportar como imagen. La única que no te exporta como eh, la, el SVG es la, la de Google. Es la única que no nos exporta igual. Aquí nos sale este, esta ventana y nos indica que si queremos exportarlo como un PNG, el tipo. Nos vamos a ir a buscar lo que es la escalable, la, la del SVG, que es la que nos permite hacer un editor de gráficos. Y ya acá le pueden poner el nombre más representativo a, a lo que ustedes estén haciendo eh, en sus trabajos. Ok. Ahí le dan guardar, yo ya tengo guardado algunos, le dicen guardar y ya él se exporta como un SVG. Ahora sí, nos vamos a ir, voy a cerrar estas, voy a abrir desde cero, en mi ventana yo ya lo tengo instalado el Inkscape. y vamos a abrir una ventana nueva. Cuando ustedes recién instalan la herramienta, yo es que ya lo he usado bastante, entonces aparece aquí las propiedades que yo más utilizo. Les va a aparecer esta ventana así, donde van a tener el menú principal en la parte de arriba, un menú de propiedades de estas herramientas del lado izquierdo y al otro lado van a encontrarse lo que son los ajustadores y también lo que son, la un, bueno, esta línea de acá es un menú del mismo que tienen aquí arriba. Nada más que lo tienen ahí a, más a mano. Entonces, primero, siempre que ingresen a la herramienta y vayan a hacer lo que sea, den primero guardar al documento. Okay, yo ya tenía acá la carpeta. Voy a poner prueba. Guárdenlo siempre con el nombre que ustedes estén trabajando, ya sea el artículo número uno, el artículo número dos o siempre que se, se se relacione al trabajo que ustedes están haciendo. Lo guardamos ¿Esto por qué? Normalmente cuando estamos iniciando en Inscain eh, no entendemos muy bien la herramienta y empezamos a tocar todo al mismo tiempo y esta se puede se puede apagar de tanta información que le damos a, al mismo tiempo, entonces esta se cierra entonces muy importante primero siempre guardar a la hora de elaborar un, un documento y recordar que siempre tenemos que guardar. Voy a irme aquí a lo que es propiedades del documento y pueden observar que al lado derecho se me abre una ventana con las propiedades. Esto yo lo puedo encoger y ahí se va a mantener. Yo en lo que es esta explicación voy a estar cerrando algunas para que no, sea, no se nos acumule en la pantalla. Aquí pueden encontrar un montón de eh, formatos, desde hoja tamaño carta hasta, hasta banner o banner para, para Facebook, de todo se pueden encontrar acá. Pueden seleccionar una de esas, dependiendo del formato que ustedes utilicen, o pueden cambiarlo de manera manual si ya tienen los, los datos en los que ustedes quieren exportar. Pueden colocar, y voy a dejar visible acá la, la ventana. Pueden colocarlo horizontal o vertical. ¿Y qué es lo que cambia? Este recuadro que tenemos acá. Esto es lo que se le llama la, la mesa de trabajo y pues tenemos todo este lienzo alrededor para trabajar también en, otros, en, en otras partes o en otros modelos. Aquí podemos cambiar las unidades de visualización, qué sé yo, si ustedes lo quieren en centímetros, en píxeles en pulgadas. ¿verdad? Aquí nos va dando todos esos datos. Yo normalmente le quito esto de mostrar eh, la sombra del papel porque me estorba un poco esa línea que se, se realiza ahí. Vamos a ver. Entonces, cuando ya tienen eso listo, ya tienen su, su tamaño de papel apropiado según a las características que lo necesiten, vamos a traernos el gráfico. Vamos aquí, archivo, importar. y me voy a ir donde tengo los gráficos guardados y observen que en la ventana me permite ver cuál es el elemento que yo deseo exportar. En este caso voy a exportar el gráfico número 1 y lo voy a abrir. Voy a acercarme un poco al elemento. Obsérvese que él eh, se abre, se importa, como una sola imagen. Entonces, yo necesito primero desagrupar. Y aquí vamos a ir viendo ciertas operaciones que nos, nos permite INSCREEN. Este elemento es individual acá. Entonces, si yo doy un doble clic, puedo ver y puedo mover mi objeto. Esto se le llama objeto vectorial. No es un mapa de BIT. Yo puedo modificarlo. ¿ok? Pero él está todavía dentro de un grupo. Entonces, voy primero a desagruparlo. Se van a ir a Objeto. Y donde dice desagrupar. Y observen que ahora todo se me pone en contornos punteados. Eso es porque acabo de separar cada uno de los elementos. Aquí ya puedo seleccionarlos a cada uno, puedo modificarlos y él ya no se va a comportar dentro de un grupo. Cuando ustedes exportan sus eh, gráficos, pues ustedes ya tienen una intención de qué son los valores que, que quieren resaltar a la hora de, de crear o mover las la formas y o pueden eliminar en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo en este caso puedo eliminar todo esto, selecciono arrastrando con el mouse y le doy simplemente borrar. O puedo borrar esto, puedo borrar el fondo. En este caso el fondo es, es blanco, entonces voy a borrarlo. ¿Y qué más puedo hacer con la herramienta? Puedo, por ejemplo, mover mis objetos. Puedo moverlos. Puedo también escalarlos. Puedo escalarlos proporcionadamente con control. Puedo también cambiarles el color. Si ustedes se fijan, acá hay una barra inferior donde puedo hacer el cambio de los colores. ¿Ya? También eh, puedo hacer un doble clic y vean que él se me comporta distinto. Pierdo las, las, las, las flechas y ya puedo modificar con estos pequeños nodos la forma. Ya cuando hacemos una modificación así es porque tenemos la intención de hacer otro tipo de, de composición. Okay. Si ustedes eh, se fijan cuando yo uso el cursor y hago un clic, se quitan esos nodos. Y me mantienen las, eh, las flechas que puedo, hacerla, puedo escalarlas. Pero si doy un clic más, no seguido, sino un clic más, la fe, las flechas se comportan de forma distinta y puedo rotar. ¿Sí? O, qué sé yo, puedo doblar la barra. Phoenix, perdón, creo que no se ve el cursor, que es lo que están comentando en el, en el chat, ah, de, por, de por dónde maneja el ratón. No sé ahí a qué se debe, que, que no. pasa algunas veces. Vamos a ver, si sí, no, no sabría decirte. Pero si sí pueden ver el menú. Sí, sí, lo estábamos viendo todo, ¿eh? es solo el movimiento del cursor. Igual en el chat alguien, porque lo, en estos cursos ha pasado alguna vez. Ok, ok. Bueno, aquí tal vez lo que puedan observar es: bueno, yo en este momento tengo el cursor sobre el, el objeto. Y cuando doy un clic, aparecen estas flechas. Y lo que quiero que observen son las flechitas. Y que las flechas me permiten rotar o inclinar mi objeto. ¿Ok? Y puedo retroceder con control Z. En algunos momentos yo estoy utilizando el teclado. Entonces voy a mencionar qué teclas utilizo para que, para que también tengan noción de, de lo que estoy haciendo. Ok, aquí puedo hacer todo lo que ustedes se puedan imaginar con estos, con estos objetos, esto se le llama, como les digo, objeto. Todavía eh, él, él puedo hacerlo, modificarlo, puedo cambiarle los colores, pero cuando trato con textos, y esto es lo que me parece genial a la hora de hacer una exportación e importación a INSKE eh, de esta herramienta es que los textos se mantienen, entonces se pueden editar. Por ejemplo, yo aquí con control puedo sostener y mantener la proporción de, eh, de, de la caja de texto que tengo y también puedo editar más. Bueno, por ejemplo, ahí le estoy agregando letras. ¿Qué sé yo? Bueno, quiero agregarle el número uno que hacía falta de, de mi dato o quiero borrarlo y quiero dejarlo sin los decimales. Ok. ¿Qué más puedo hacer con esto? Puedo seleccionarlo. Puedo ir a las fuentes. Si ustedes observan, voy a irme un momentito atrás. Cuando lo tengo seleccionado de esta manera, la barra de propiedades de aquí del medio, en el superior, eh, nos permite hacerle cambios al, o girar o cambiar los tamaños. Pero cuando yo hago un doble clic sobre mi caja de texto, la barra superior y media, nos permite eh, cambiar las fuentes, eh, la, la, los grosores y también el tamaño de nuestra fuente. Entonces, por ejemplo, voy a buscar, eh, qué sé yo, otra, otra, otra fuente, la fuente más utilizada, Arial. Voy a cambiarla a negrita y observen que ella va, el, el número va cambiando la forma. Puedo cambiar el tamaño, vamos a exagerarlo. No lo exageré Digamos ahí, puedo cambiarlo de esa manera también. Eh, esto cuando nos sirve muchísimo lo de centrar, lo de justificar, cuando tenemos textos muy grandes, para números así de pequeños no es tan, tan necesario. También puedo editar, voy a seleccionar aquí la, la, el número 4, por ejemplo, los espacios entre cada uno de ellos, si ven, yo estoy sobre... Vamos a ver si ven la, lo que acabo de seleccionar Aquí donde dice 745 en la parte superior eh, El espaciado de cada una de, de las letras O por ejemplo puedo irme también y puedo hacer que la letra se mueva Hacia abajo o hacia arriba okay. También puedo que esta se rote okay. Y esto con las herramientas de, de la parte superior Me Vuelvo ¿Qué otra cosa más nos permite? Por ejemplo, igual en la, en la parte de edición de texto, eh, pueden utilizarlo de manera horizontal o de manera vertical. Y de una vez ya la herramienta se las le permite hacer esa acción de, de manera más rápida. Okay. Voy a otra eh, característica más que nos ofrece eh, esta herramienta y es que yo puedo editar tanto... Mi objeto relleno interno, que es lo que estamos viendo en este caso de color naranja. Y también puedo editar el trazo de ese objeto. Entonces, para hacer esa edición, nos vamos a ir a objeto y vamos a buscar lo que se llama relleno y borde. Esas son las propiedades de color que nos ofrece eh, la herramienta de Inskin y que es de cada uno de estos objetos. Si ustedes observan acá a la, a la derecha, nos abre esta ventana donde nos indica el RGB que es para uso en monitores, el CMYK que es el uso para hacerlo impresión, también el HSL que es el nivel de saturación, luminación, la rueda de color, eso para los que desean trabajar los las diferentes métodos de, de edición de color. Y también véanse que aquí estamos dentro del relleno y podemos ir a color de trazo. En color de trazo ahorita está desactivado. Si ustedes pueden ver, se resalta la, la X. Entonces pueden irse a la opción de color uniforme al lado. Y vean, bueno aquí el color está muy, voy a, a oscurecerlo. Obsérvense en que ya me hizo la línea de contorno. A esa línea de contorno yo me puedo ir aquí donde dice estilo de trazo, en, en relleno y borde. Y puedo hacerlo un poco más más, eh, eh, con más grosor, ¿ok? O sea, obsérvense que yo puedo ahí ir aumentando el grosor, puedo incluso cambiarle que no sea con, con una línea continua, sino que sea con eh, guiones, ¿verdad? Me permite hacer con puntitos o también con guiones y puntitos, ¿verdad? Ahí tienen una, una variedad de, de formas de presentarlo. Y pueden jugar muchísimo con esas formas. ¿Suscríbete? ¿Ven? Puedo también agregarle eh, el mismo color de contorno del de, de que tengo del relleno. Entonces, por ejemplo, si yo uso la tecla D, cambia a un gotero. Con este gotero yo puedo recoger colores, por ejemplo aquí yo estoy recogiendo el del, del cuadro amarillo y vean que el cuadro que estaba naranja se convirtió en amarillo puedo recoger esos colores mientras tenga seleccionado mi objeto ¿okay? con la tecla control y sosteniéndola hago un clic Vamos a ver. no me está dejando, perdón, con la tecla shift, con la tecla shift puedo cambiarle el color al contorno y puedo eliminar mi relleno aquí en la, en la X donde dice relleno y ya ahí puedo cambiar también mi figura, bueno no quiero que sea rellena, quiero que tenga contornos, verdad? que tengan todas estas figuras, sean de en contornos y no que sea eh, una línea continua, puede ser una línea con, con guiones, bueno, ya ahí ustedes a nivel de, de lo que ustedes quieren mostrar y, y diseñar, ya, ya queda la creatividad de cada uno. Eso lo puedo hacer con mi objeto, perfectamente. ¿Qué más puedo hacer con mi objeto? Bueno, puedo agregarle otro objeto encima. Por ejemplo, si ustedes se van al, a la barra lateral izquierda, se van a encontrar con tres diferentes tipos como de lapiceros. Un lápiz, una plumilla y, una, y, un, y una, un, tra, un dibujo de caligrafía. Ok. Entonces, en la plumilla, que es la que más uso yo porque me permite ser todavía mucho más exacta a la hora de construir nodos. ¿Y qué es el nodo? El nodo es donde yo puedo manipular mis líneas. Okay. Entonces... Estas me permiten eh, hacer un dibujo más exacto. Yo voy a abrir acá al lado derecho las opciones de ajustar. Si lo ven es la última, la última menú derecho. ¿Y para qué me sirve ajustar? Me sirve en el momento, voy a acercarme acá para que lo puedan ver. Cuando yo pongo mi cursor o mi forma de, de, de, la, de la plumilla, Hace una X y me dice, está sobre el tirador de, del nodo. Hago un clic y me voy por cada uno de esos tiradores. Y observen que me crea esta forma. Entonces, pueden editarla igual que lo hicimos anteriormente. Y puedo dar un doble clic y se nos abre el, eh, la herramienta de nodos que está igual al lado eh, izquierdo, abajo de, de la, del icono de, del cursor y nos abre también las propiedades en la, en la barra superior media donde puedo editar ese nodo y cambiarle la forma y puedo mover, puedo mover cada uno de sus cuatro nodos que hice puedo agregarle un nodo más ¿verdad? nada más haciendo un doble clic puedo hacer que ese nodo sea más redondeado cómo puedo jalar uno de sus lados ¿verdad? Puedo eliminar nodos, por ejemplo, este que tengo seleccionado, lo puedo eliminar. Puedo hacer que estas dos líneas sean rectas. Simplemente selecciono ambas arrastrando el cursor. Y eh, con esta herramienta de acá arriba, de que parece que se ve recta, hacemos un clic y esta se acomoda. Puedo hacer lo mismo con la otra. Lo podemos poner recto. Puedo mover varios nodos al mismo tiempo. ¿Cómo? Con Shift selecciono cada uno de los nodos que quiero mover al mismo tiempo. Opa. Y arrastro. ¿No ven? Pueden jugar muchísimo con eso. Pueden rellenar este, este nuevo dibujo. Pongámosle aquí otro otro relleno. Sí, en puedo quitarle el contorno y pues dejar una especie de sombra o, o iluminación como gusten de, dependiendo también del diseño que ustedes quieran crear. Entonces puedo agregar más objetos, puedo agregar notas también. Vean que en el lado izquierdo también tengo lo que es objetos como cuadrados, figuras geométricas. Eh, tengo el cuadrado, tengo también círculos. Digamos que ustedes quieran agregar, qué sé yo, una información extra que no, no exportaron dentro de su gráfico, pero que también es de gran valor para la, la información que ustedes quieran. Pueden también editar eso y eh, pues crear cuadros y pueden crear cuadros sobre cuadros. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer control D y lo que estoy haciendo es duplicar la figura. Voy a cambiarla de color para que ustedes vean. Y observen ahí lo que hice fue que con shift y con control hice más pequeña la, la, la figura y puedo crear un recuadro también. Estas opciones, bueno, estos son como, como pasos básicos para, para manejar un poco la herramienta y ustedes pueden hacerse muy creativos a la hora de colocar y, y transformar la información. Entonces, vean que aquí me permite incluso poner estrellas, ¿verdad? Poner formas como, como geométricas. Puedo cambiarle las formas en la parte superior. Vean que me la redondez. Puedo hacer diferentes formas para la, la, el diseño que ustedes quieran. Okay. Ahora, eso en cuanto a editores de los objetos. Okay. Ahora, yo quiero cambiarle el color a mi texto. Entonces, me voy. Puedo incluso jugar con esta barra inferior de colores y cambiar el color. O también puedo ir aquí a relleno y borde y hacer cambios de de los colores, o puedo con el gotero hacerle o copiarle el mismo color, puedo en, en color de trazo meterle el trazo a, mi, a mis números o a mis letras, puedo también editar un poco el grosor de ese trazo, puedo también cambiar el color de ese trazo. Vean que lo que me permite hacer con mis objetos, me permite hacerlo también con eh, los textos, o las cajas de texto que ustedes tengan. Okay. ¿Qué más pueden hacer con esta herramienta? Okay. ¿Tienen todo su, su ejercicio? A, a, ¿Ya digamos quieren meter eh, algunas otras imágenes que no son vectoriales, sino que son imágenes? Entonces, me voy aquí un momentito. Yo había buscado la bandera de, de España y, por ejemplo, yo había puesto PNG. Esto para que el fondo salga transparente y pues no sea incómodo a la hora de trabajarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar y copiar exactamente en Inkscape, aquí, clic derecho, y decirle copiar imagen, y me voy a Inkscape, y le doy control V, y la imagen se copia. Yo siempre he recomendado no utilizarlo así, porque en caso de que yo tenga que editar de nuevo, y estoy en otro ordenador, y pues en todo el proceso de donde yo trasladé este documento, puede haberse perdido esta imagen. Entonces, normalmente yo lo que les indico a todos es clic derecho, guardar imagen como, y se crean dentro de la carpeta que ustedes están trabajando una carpeta de imágenes. Ahí van a coleccionar todas las imágenes que ustedes van a utilizar para su edición. Le dicen guardar, y lo mismo que hicimos con el gráfico, archivo, importar, nos vamos a la carpeta de las imágenes y importan su imagen. Entonces, ¿qué pueden hacer con una imagen, mapas de bits, sobre un... sobre vectores? Ok. Esta imagen no se va a comportar como estos otros objetos que nosotros tenemos aquí, sino que ella va a tener limitadas eh, opciones. Yo puedo recortarlo, pero va a ser un recorte distinto. Entonces vamos a ver ese recorte. Por ejemplo, me voy a hacer un círculo. Y me voy a colocar acá sobre la bandera. Y voy a seleccionar con Shift tanto el círculo como la bandera. Puedo irme a Objeto y decirle Recorte Aplicar. observen que me funciona como una especie de máscara. Cuando ustedes quieran volver a soltar la imagen con normalidad, pueden ir a objeto, recorte y le dicen liberar. Entonces libera la, la imagen. ¿Por qué? Porque funciona como una especie de máscara. Entonces oculta, no, no recorta como tal, sino oculta. Entonces pueden hacer ese, ese ejercicio también de, de recortar imágenes. No lo pueden editar, no pueden cambiar su color en cuando, cuando es un mapa de bits, pero sí pueden recortar la forma. ¿okay? Eso para que vean eh, una de las opciones que, que tiene esta herramienta a la hora de, de trabajar. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok, pueden también cambiar el, el tamaño de las letras. Cuidar la proporción, muy importante, con control. Siempre van a cuidar las proporciones de los textos. Pueden cambiar las fuentes de los textos. Y eh, aquí... Algo más, por ejemplo, quiero distribuir que sean exactamente los mismos tamaños entre cada uno de mis bloques. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, van a trabajar estos bloques a nivel de separación y quiero que ellos todos se alineen. Okay. entonces Yo lo voy a hacer así que se vea bastante brusco la, la separación. Igual con Shift pueden seleccionar todos los objetos que quieren alinear. Me voy a cerrar este, esta propiedad y van a ir a objeto y le dicen alinear y distribuir. Y vean que hasta el momento solamente he utilizado objeto, ¿verdad? No he utilizado ninguna de las otras opciones, solamente texto en, en algún momento. Eso es para que vean que, que no es tan difícil, es nada más de, de focalizar dónde o qué es lo que queremos. Aquí yo voy a alinearlo, quiero que se alinee eh, en la parte inferior. Entonces, en estas propiedades del lado derecho, si ustedes pueden observar, dice alinear, distribuir, reordenar, eliminar o modificar nodos. Estas solamente funcionan con los nodos, o sea, con aquellas eh, figuritas de, pequeñitas de, de los objetos que estaban en las esquinas. Acá, ustedes pueden decir que se quieren que todas se alineen al lado izquierdo. Y observen que todos mis objetos se recogieron hacia ese lado. Voy a dar control Z. O le puedo decir que todas se alineen hacia el centro. observen que todas se colocaron a nivel, a nivel de, del centro de la primera opción. O también le puedo decir que se alinee hacia abajo, que es lo que quiero. no ven? Todas se alinearon perfectamente abajo. Eso me permite a mí organizar los elementos que tengo en el espacio. Ahora, me voy a esta otra forma de organizar. Ustedes tienen este cuadro y este círculo. Yo quiero que, y bueno, tengo otros círculos más. Veamos, voy a tener esos dos círculos. Quiero que un círculo esté atrás, la caja en el medio y, el, y este otro círculo adelante. Entonces, eh, voy a tirarlo hacia atrás. ¿Cómo puedo hacerlo? En la barra superior media, pueden observar que hay cuatro opciones que me indican flechas que van hacia abajo en el medio o que van hasta arriba o en, el, o, o en el medio también. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que se vaya hasta el fondo. Y observen en que la imagen se colocó detrás de esta otra caja. Y pueden mover hacia adelante o hacia atrás los, eh, los objetos. Entonces, eso también es eh, una forma de, de organización de, de los objetos para que ustedes lo tengan ahí a mano. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a suponer que ya esto está listo para hacer la exportación. ¿Qué es la exportación? Es cuando yo ya saco mi, mi trabajo para utilizarlo en la hoja de, de Word o, o, en, o en la superficie donde yo lo vaya a publicar. Yo ocupo que esto se convierta en una imagen. Entonces, voy a ir a Archivo, donde dice exportar imagen PNG. Y se va a abrir esa ventana donde me indica si yo quiero exportarlo a nivel de página, al nivel de dibujo o a nivel de selección o si quiero algo personalizado. En este caso, a nivel de página, comprende dónde está este marco o este contorno eh, gris que es la forma del papel que yo estoy utilizando o el lienzo que yo estoy utilizando. Entonces si yo lo exporto así, me va a exportar únicamente lo que yo tenga ahí. Si yo le digo dibujo, él me va a exportar todos los dibujos que yo tenga en mi mesa de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí se me olvidó que hice aquí un círculo y yo estoy concentrada en esto, esto me va a exportar hasta ese círculo que hice por allá. ¿Ok? Vamos a, ahorita vamos a ver los ejemplos. Si yo le digo selección, solamente me va a exportar lo que yo tenga seleccionado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seleccionado eso, solo eso me va a exportar y lo que cubra esa, esa línea. ¿Okay? Cuando están haciendo objetos tan específicos, pueden usar selección, y cuando están trabajando en la mesa de trabajo, pues pueden utilizar página. Normalmente en la de dibujo no la utilizo porque me va a exportar cosas que tal vez dejé por ahí botadas. ¿Okay? Entonces voy a exportarlo en formato página en esta primera ocasión y aquí viene eh, el dato que tal vez y, y observé cuando estaban haciendo las consultas a, a Daniel el martes el tema de la resolución el tema de la resolución como bien lo explicaba Daniel o sea pueden eh, para un para un artículo no es tan tan importante que sea una resolución altísima sino que una resolución donde se pueda observar los elementos pero si lo queremos hacer para una infografía o lo queremos hacer para un banner, como les digo, que ya son formatos mucho más grandes, ahí sí va a importar la resolución va a depender de dónde ustedes quieren hacer la, la presentación o una o una presentación de, de PowerPoint ustedes quieren que se vea súper clara y, ma, y muy nítida la edición de, del gráfico, pues entonces lo pueden exportar con mejor calidad en esta opción de acá que la estoy subrayando, donde dice 300 píxeles, el 300 píxeles nos ayuda para imprimir documentos grandes y puedo incluso ponerle mucho, un valor mucho más alto. 300 para imprimir está muy bien. Si es un, un documento para Word o para un artículo, no es necesario. Puedo estar utilizando 120 de píxeles. Eh, 72 ya dependiendo, si yo quiero hacer que esa imagen sea más grande en algún, en el papel, en el formato tamaño carta, si yo la pongo en 72 se me va a pixelear. Y ahí es donde vamos a tener el problema de, de que se vaya a ver feo, ¿verdad? Entonces, puedo utilizarla en 120, puedo utilizarla en 200 o en, o en 300. Eso va a depender muchísimo de lo que ustedes la vayan a usar. Aquí dice exportar cómo. Le voy a dar clic. ¿Y esto qué es? ¿Dónde queremos que se guarde nuestra imagen? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir exportar página, le voy a poner pero esto es como para, para ver la, luego las opciones exportar página y de una vez me pone que el tipo es png le doy guardar y todavía no he exportado, estoy indicando de dónde quiero exportar y le decimos exportar ya de ahí exportó no me indica más nada sino que simplemente exportó ¿Okay? entonces me voy a ir a la carpeta y aquí está mi imagen, la voy a abrir Vamos a ver. Ay, ay, ay, ay, abrí otro. Aquí está mi imagen. Si ustedes observan, esta imagen se ha guardado eh, con el fondo transparente. Aquí la imagen no está guardada eh, con, eh, con un fondo de color. Entonces yo la puedo utilizar en otro. En otra, en otra hoja, encima, puedo eh, las letras están por debajo, pueden usar muchísimo eso. Cuando yo quiero exportar que tengo un fondo, por ejemplo, voy a colocarle aquí color y voy a tirar eso hacia el fondo. Vamos a ponerlo en gris. Digamos así, y yo igual selecciono página, exportar, ya ahí lo tengo, le voy a cambiar el nombre y le digo exportar. Ahora sí vamos a buscarlo y observese, aquí ya está con el fondo, ¿ok? Si ustedes no le tienen fondo, pues entonces va a salir transparente. Hay que colocarles el fondo si, si lo que quieren es que salga con, con eso a la hora de exportar. exportarlo. Okay, aquí exportaron toda esta página, de hecho vamos a hacer la, la prueba para que puedan observar lo del uso de toda la página página, de nuevo voy a exportarlo va a reemplazar el que tenía y pueden ver que me exportó toda la página ¿Okay? pueden hacerlo también como les, les decía pueden hacerlo a nivel de, de selección entonces por ejemplo voy a seleccionar solamente esos datos vean que le tengo fondo entonces eso también se va a exportar y ya de una vez me coloca la forma de selección, le voy a decir exportar, igual le pongo nombre, le doy guardar y exportar. Entonces vamos aquí para que ustedes puedan ver el producto y observen que solamente lo seleccionado y y observen que aquí perdí una parte del contorno, no me deja como respirar. Eso es porque yo seleccioné todo eso sin seleccionar el, el fondo, entonces él exporta únicamente lo seleccionado y pues lo que esté dentro de, de este también. Esos son métodos de exportación que ya ustedes ahí eh, pueden experimentar cómo exportar el producto y eh, ya ser un poquillo más, más detallados. Ahora... Aquí yo no he entrado a nada de, de lo que se refiere con el diseño. Ya el diseño va a, va a tener otras características y por eso les tenía aquí algunos ejemplos eh, y que también Daniel les había dado un montón de ejemplos más. Yo lo hice a base del, del gráfico que les había mostrado al inicio para que ustedes vieran todas las opciones que podemos hacer con este. ¿verdad? Podemos incluirle, como en este ejemplo, un círculo un círculo y meter nuestra caja de barras ahí, agregarle el dato datos extra, títulos ¿verdad? los datos numéricos también, podemos agregarle otros otros elementos como este círculo que, con, con puntas con, con líneas podemos hacerlo más simplificado yo soy una que diseño muy muy simplificado, trato de no saturar los, los espacios entonces véanse por ejemplo acá ...donde utilizo los contornos y unos elementos de textura, nada más como para cambiar la, la forma de composición. A este solamente eh, reorganicé los, las barras, las separé, le agregué colores a los textos y le puse un fondo. O en este otro caso, que lo que hice más bien fue juntar las barras, darles un poquito más de volumen, recortar un poco las, los, los contornos, hacerlos más redondeados... Y agregarle estas otras líneas. Si ustedes eh, observan en, en el ejemplo que yo importé, no tenía esas líneas. Se las agregamos con, este, con esta herramienta de plumilla. Simplemente redibujamos. Hacemos un doble clic. Y con relleno y borde en el trazado lo pueden poner con líneas puntiagudas. Y ya ahí tenemos nuestra línea a la hora de, de editarlo Okay. Y pueden cambiarle el color como hemos venido trabajando anteriormente. ¿Ok? Eso es una forma. Pueden crear volúmenes, que si bien es cierto, eh, la herramienta de Excel o, o la de cálculo te permite hacer eh, gráficos ya con volúmenes, eso es muy cierto. Aquí lo que podemos hacer es modificar los textos, eh, colocarlos donde nosotros queramos, ¿verdad? Y luego, luego exportarlos con, con una mejor resolución. Eso les permite también. O también les permite crear un, un documento como este, eh, donde pueden ustedes hacer sus propios iconos, ¿verdad? Este yo lo, los dibujé ahí un, de forma muy, muy rápida. Y eh, algo acá que quiero rescatar es que ustedes pueden hacer degradaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cubo, lo voy a dibujar aquí encima para que lo puedan. Vamos a ver si me trasladó. Por ejemplo, tengo este, este, este, esta forma. Voy a duplicarla. Voy a poner esta más oscura, la de abajo, y lo voy a poner aquí. Puedo crear una especie de sombra y puedo hacer degradar esta sombra. Entonces, me voy a relleno y borde. Y acá dice opacidad o desenfoque. Yo puedo desenfocar. ¿Lo ven? Y puedo crear como una especie de, de volumen o de espacio de sombra, ¿verdad?, del objeto, como es lo que tengo en estos iconos y en estas, en estas figurillas. Pueden también jugar con la opacidad del objeto, por ejemplo acá, puedo hacer que la opacidad baje, aquí estoy moviendo la opacidad, y obsérvese que el objeto se vuelve un poco más transparente, ¿ok?, Pueden jugar también con eso a la hora de, de colocar eh, los datos. Okay. Aquí yo reorganicé, digamos, los iconos con la caja de texto, puse unas barras en la parte de atrás, estoy hablando de esta imagen, por si no ven el cursor, y agregué unas, unas, unos datos extra. Ok, que ya tal vez esto es para una presentación o para un afiche o para una infografía. Aquí también les puse otro ejemplo de organización, eh, donde estoy colocando un, un gráfico, pero de, de manera de circular y otro de, de barras. Y eh, uno lo estoy dejando con numeraciones y otro simplemente estoy nombrando eh, los datos o los títulos de los datos. Aquí unos datos generales. ¿verdad? Puedo incluir una caja de texto. Aquí donde está la letra A, pueden jalar y crear una caja de texto. Igual, pueden editarla y manipular como lo habíamos visto anteriormente. ¿Okay? O también pueden crear textura. Quieren crear fondos con textura, pueden hacer esto también. ¿Cómo creé esta textura? Lo que hice fue un objeto, que ahorita me va a salir transparente porque le había cambiado la opacidad. Puedo duplicar este objeto, control D. E irme aquí a las opciones de relleno y trazo, esta que parece como una hoja de ajedrez que dice patrón, le doy un clic y vean que él me cambia la textura y me, y me da un montón de opciones, qué sé yo, de rayas, de rayas, de lunares blancos. Ustedes pueden crear sus propios patrones, pero tal vez en, en, en otro momento les, les pueda enseñar cómo crear patrones. ¿verdad? Pueden ser de esta forma podemos darle eh, opacidad para crear la sensación de, de que es eh, suave ¿verdad? y así pueden jugar con esos patrones y pueden hacer que la, las texturas o los fondos sean más llamativos. Qué sé yo, ustedes lo van a publicar en Instagram, un dato importante para que la comunidad se dé cuenta de algo. Entonces pueden crear pequeños formatos cuadrados y lo, lo exportan a, creo que el formato de Instagram es 1080x1080, entonces... Pueden trabajar eh, cajas así y luego exportarlas. O pueden trabajar un banner para Facebook y también o para los diferentes medios de, de divulgación. Okay. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, no estoy viendo el, el chat. Sí, sí puede, eh, María, puedes dar volumen con esta herramienta. Puedes eh, partir desde, desde la herramienta de Excel, crear un gráfico con volumen y luego traértelo a Inskin y trabajarlo en los volúmenes ahí, ya cambiar colores y formas. Sí puedes hacerlo. Muy cierto lo que dice Rafa, eh, cuidar mucho las proporciones. Por ejemplo, eh, cuando estamos usando cajas de texto... Cuando utilizamos cajas de texto y hacemos una cosa como esta. Se ve terrible, se ve manipulado, se, no, no se ve bien. Entonces, hay que cuidar mucho lo del tema de las proporciones. Con control pueden sostener la proporción, bajarla y mantener la proporción de su objeto. Entonces, eh, sí, mucho cuidado con el tema de, de proporcionar los objetos y que estos eh, pues, se puedan ver. Con mejor calidad. Eh, ¿Pueden trabajar, eh, combinar dos figuras? Eh, sí, pueden combinar dos figuras. Me voy a ir a, a este bloque. Voy a hacer control D. Voy a cambiarle el color. Por ejemplo, quiero que, que esta forma pues tenga como una especie de, de recorte circular. Entonces voy a crearme un círculo, bueno, un, un elixir. La puedo rotar, esa elixir. Voy a cambiarlo de color. Es más, le voy a poner el trazo. Vamos a ocultar esto observese que aquí, aquí yo puedo ver desde dónde nace verdad la elixia, dónde va a pasar y qué es lo que yo pueda recortar con esa forma. Entonces, tengo varias opciones con trayecto. Yo puedo unirla, diferenciarla, o hacer intersección, o hacer exclusión. Yo le puedo decir unión. Entonces, la forma se une por completo y ya toda esa forma es ahora un objeto nuevo. Eh, con sus propios nodos, ¿ok? Y puedo cambiarle el color, el trazo y hacer todo lo que, que habíamos visto anteriormente. Me devolví y voy a seleccionar nuevamente con Shift ambos objetos. O puedo recortar y que esta eh, me haga un, un recorte de la parte de abajo del óvalo. Ok, para no matarme dibujándolo, ¿verdad? Entonces le puedo decir trayecto, diferencia. Entonces me recorte exactamente. La, la forma igual, puedo operar la misma, la misma, el mismo objeto con sus su variantes y con sus propiedades. Y puedo hacerme, qué sé yo, que este tenga un fondo, ¿verdad? Entonces aquí puedo hacer que este sea más oscuro, colocar este, hacerlo un poquito más alto. Puedo jugar con ello, puedo hacer que, ay, perdón. Puedo hacer que el relleno y Word sea desenfocado y crear una especie como de sobre, ¿lo ven? Pueden jugar muchísimo con las diferentes herramientas que, que nos ofrece la, la aplicación, me voy a devolver. También puedo hacer eh, lo del tema de intersección, que lo que me hace es recortar eh, la parte del centro de donde se, se intersecan las dos formas, ¿lo ven? Me recortó exactamente esa parte. O también, aquí me acabo de volver, y puedo hacer una exclusión que lo que me va a dejar es libre el espacio interno de ambos objetos, observa, o sea, se vuelve transparente este, este espacio lo recorta. O, esta última opción la puedo dividir, ¿verdad? Que lo que hace es dividirlo en dos bloques, recortarlos exactamente igual y pues crear otra variante o otro tipo de diseño. ¿Cómo exporto a otro formato distinto a PNG? Ok, la herramienta eh, te permite, bueno, solamente permite exportar como PNG, pero ustedes lo pueden guardar, donde dice guardar como, y en este donde dice tipo, SVG, te da todas estas otras formas. Te da la, la forma de PNG, JPG o el exportable de PDF. Ahora bien, si ustedes lo exportan como un PDF, ustedes pueden abrirlo luego eh, en SVG. Él le va, no te guarda la, el gestor de capas, pero sí te guarda todas las características. Sí pierde eh, lo que es el nivel de transparencias pierde, eh, igual que en que Illustrator, pierde un poco el nivel de transparencia. Puede ser que algunos objetos que usted había colocado transparentes no los guarde y a la hora de imprimirlo saque un color. Entonces sí hay que tener, tener cuidado cuando lo, lo trabajamos con ese PDF. Hay un plugin que se le puede, o eh, una extensión que se puede instalar para eh, trabajar a nivel de, de PDFs, pero ya eso se tendrían que descargarlo, eh, Instalarlo en la computadora y, y refrescar eh, Inkscape para que puedan trabajar con el editor de, de PDFs. Obsérvense que me permite varias opciones. Pueden guardar esa información en varias opciones. ¿Okay? Entonces ahí, de esa manera. ¿Dónde está el botón unión? El botón unión está en las opciones de trayecto en la barra superior... Eh, viene unión, diferencia, intersección, exclusión y división. Ojo con esto, estas barras o estas opciones lo que nos permite es trabajar directamente con el objeto, o sea, lo corta, lo transforma. Pero si lo que yo quiero es agrupar, la, el, la selección es otra o la, o la tarea es otra. Por ejemplo, yo quiero agrupar todo esto que acabo de seleccionar. Para poderlo editar más tarde. ¿Ok? Entonces me voy a objeto y le digo agrupar. ¿Qué es lo que sucede aquí? No es lo mismo que unión, porque la unión me cambia el color, me lo pone en el, en el mismo eh, color del dominante del objeto que yo haya creado. En cambio, aquí en el agrupar, yo puedo seguir editando. ¿Lo ven? Yo di un doble clic y puedo editar cada uno de mis objetos, cambiarle el color, que esa es la diferencia que tiene con eh, la tarea de unión. Dice, existen guías u otras formas para poder cuadrar gráficas de una misma figura en la posición exacta unas con otras. Ajá, sí, sí te comprendo, milagro. Ok, sí pueden hacerlo, existen guías. Estas barras que tenemos aquí, que forman una especie de regla, pueden jalarla. ¿Verdad? Vean ahí, puedo trabajar con eso, qué sé yo. Quiero que estas sean exactas, que todas vayan acá. Vean que él me lo va acomodando, pero como les dije desde antes, pueden también con la herramienta de alinear, Alinear y distribuir, pueden también distribuir en el, en el espacio que, que desean. Ya yo utilizo las guías cuando ya es una infografía y necesito organizar más eh, las cajas de texto, las formas y todo esto. Pero les permite eso. Si no quieren ver las líneas, solamente hacen un clic sobre la regla y esta desaparece. Un clic nuevamente y estas vuelven a aparecer. Puedo también eliminarlas colocándome encima de esta y le doy a opa, borro otra cosa, aquí le doy borrar y ya las borro, okay. ¿dónde pueden descargar Inskin? Okay. dentro de yo sigo publicando, eh, les coloqué el enlace donde pueden eh, buscarlo, aquí también vuelvo a, a mostrarles el enlace coloca en el ordenador Inkscape y ya les aparece la página oficial de ellos. Y pueden descargarlo a los diferentes formatos. ¿Se puede calcar una figura? Sí. Pero igual que, que en las otras herramientas de ilu como ilustrador, eh, cuando hacen eso tienen que tener cuidado de que no vaya a pesar muchísimo. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? En esta la voy, a, la voy a liberar, que era de esta forma. Pueden seleccionar el objeto, ir a trayecto y decir vectorizar mapas de bits. Espero que no se me pille. Vamos a ver. Eh, le pueden decir que el objeto sea en, en, en blanco y negro o le pueden decir que tenga pasos de color. Bueno, en esta imagen es muy sencilla porque... Tenemos, tenemos colores planos, pero ya si fuese una imagen con mucho más textura, pues puede perder esa, esa parte. Entonces le podemos decir colores, le podemos decir cuántos colores queremos, podemos decirle que sea suave y que apile y que elimine los fondos. En este caso este no tiene fondos, entonces le damos a aceptar y él crea otra imagen, ¿lo vieron? Esta imagen está vectoriada ya en que incluso el color se apagó un poco. ¿Lo ven? Entonces, ahora tengo que cada uno de estos es un objeto diferente. ¿Lo ven? Entonces, pueden eh, transformar el objeto. ¿Qué sé yo? Esto, podemos eliminar cosas. Como eran de ocho, de ocho colores que les agregué, entonces vean que él me, me hace todos esos ocho colores. ¿Ok? Sí lo pueden calcar. Claro, eh, algunos eh, manuales dentro de la misma herramienta de en donde descargan, eh, se encuentran variados, variados muchísimos manuales. Si, si hubiéramos estado en el 2013, cuando yo empecé a utilizar esta herramienta, eh, no existía nada. <risas> era muy, muy difícil de encontrarlos y habían solamente tutoriales en inglés o en portugués ahora encuentran tutoriales en, en YouTube de, en todos los idiomas bueno, en la mayoría ah, bueno, tal vez en, en donde les copié la carpeta, ahí les puedo colocar algunos algunos manuales del uso de, de, de la herramienta ahora en un rato lo, lo subo Vamos a ver, dice Victoria, al intentar exportar como PNG los textos de la imagen aparecen como transparentes, no se ven bien, ¿a qué se debe? Ok, cierto. Eh, si exportas la imagen sin el fondo, como les indiqué hace un rato, te va a exportar, voy a borrar eso, te va a exportar, ok, vamos a entenderlo así, la lámina donde usted está trabajando, el fondo, la mesa de trabajo es transparente. Eh, en ese caso, cuando usted exporta las letras donde están los espacios vacíos, va a estar transparente. ¿Qué deberías hacer? Colocarle un fondo, ya sea un fondo gris o un fondo blanco, para que él se, se pueda ver bien la exportación. Eso sería, por ejemplo, en este caso que yo tengo acá, voy a seleccionarlo y voy a acercarme. Si ustedes pueden ver, tengo un fondo blanco. Entonces, cuando yo lo quiero exportar y le digo selección, lo voy a exportar a menor calidad. Ok. Le decimos exportar. Vean que él va con un fondo blanco. Entonces me voy acá, lo abro. Observen que aquí la letra se ve bien. Y cuando yo lo utilizo en algún otro, en otro formato, eh, sobre un otro documento, va a ir con esa parte rellena. La diferencia que si lo exportamos con lo transparente es que podemos exportarlo y colocarlo sobre otro tipo de fondo que estemos eh, creando desde Word o en, en alguna otra edición que estemos haciendo y eh, no va a tener problema a la hora de, de colocarse un objeto encima del otro. Me voy a llamar una de las exportaciones que hicimos. Voy a darle a importar. Voy a buscarlo acá. Por ejemplo, esta que acabo de exportar, la voy a abrir. Entonces, observen cómo se comporta sobre otra imagen. El blanco se mantuvo, pero hagamos la exportación, la importación, perdón de eh, a ver, no dejé ninguna prueba transparente de esta prueba vamos a decirle abrir y observen que esta la había exportado de transparente entonces a la hora de colocarlo sobre otros fondos si pueden ver mantiene esa eh, eh, el fondo transparente puedo ver lo que hay detrás de esta okay. ¿Cómo reparo una línea recta en ciertos tramos pierde el grosor? Ahí deberías saber si estás trabajando el grosor o trabajando el relleno. Entonces, por ejemplo, voy de nuevo con este rectángulo. Si hacemos un doble clic, aquí hay un objeto adelante. Hacemos un doble clic y digamos que usted tenía esto acá y pues se le torció. Usted puede seleccionar, puedo arrastrar con el mouse. Selecciono ambos y en la, en la herramienta, en las propiedades superiores, vean que hay una que es como, como una línea recta. Le hacemos un clic y con los alineadores o con los ajustadores de nodos, obsérvense, podemos ajustarla y hacerla recta de nuevo, ok, eso es una una forma de alinear o eh, retorcer una forma, que es Yo quieren que esta punta sea redondeada entonces pueden trabajar los nodos y esto me permite las manecillas, que yo pueda manipular mi objeto ¿okay? y volverlo a poner recto si, si es el dado caso lo que ustedes quieren, ¿verdad? simplemente con seleccionar dos de los nodos y volver a ponerlos rectos Y, ah bueno, lo del grosor, digamos que ustedes hicieron una línea y está torcida. Aquí evidentemente los, los puntitos sucesivos no, nos permite ver que está torcida. Entonces con esos mismos puntitos puedo alinearlos, puedo ir a relleno y borde, ir al trazo y cambiarles el volumen del trazo. O puedo hacerlo puntiagudos con, con líneas seguidas o una línea continua, puedo volver a, al trazo. Puedo también cambiarle la, las puntas, voy a acercarme un poco más. Vean aquí la, estas puntas. Ahí, Ahí puedo hacerlas más, más redondas, ¿verdad? O dejarlas cuadradas. Pueden jugar con eso. ¿Okay? Igual con los cuadrados. Pueden jugar con las con las formas redondeadas. Ok. Para insertar una flecha. Aquí prácticamente tienes que crear la flecha. Entonces, eh, sí sería redibujarla o eh, que ustedes busquen eh, flechas vectorizadas. Hay diferentes eh, Vectores gratuitos que pueden buscarse en la. Bueno, yo utilizo esta, pero eso sí, cuando ustedes utilicen vectores gratuitos y los descargan como SVG, eh, muy importante es reconocer al autor de, eh, de este, ¿ok? Entonces aquí puedo poner flechas y busco todos los iconos. Los que tengan relacionado a eso, lo exportan, luego lo importan y ya pueden trabajarlo, aquí le ponen vectores y eh, cuando ustedes ya hacen clic sobre ella, le permite hacer la descarga y les dice ya de una vez en qué formato está, si está en formato SVG o está en formato eh, PNG, entonces ustedes pueden ir buscando esas opciones para luego importar las, las flechas acá, o bien pueden crear la flecha ¿verdad? partiendo de, de un triángulo yo aquí voy a manipularlo lo voy a girar y luego simplemente con un recuadro ahí lo alineamos ahí ya está alineado y le voy a decir trayecto, unión y ya tengo mi flecha Okay. Eso es una forma. ¿Este programa es como un software libre de ilustrador? Sí. es, es, es exacto. Bueno, no exactamente igual porque la interfaz cambia un montón. Eh, hay algunas características que tiene ilustrador y no las tiene Inskin o las tiene Inskin y no las tiene ilustrador. Pero sí es la misma, la misma eh, idea. ¿Se puede añadir eh, las flechas al extremo? Ah, ok. Eh, en esta pregunta, ¿se puede añadir una flecha al extremo de una línea recta? Sí, correcto. Pueden hacerlo. Digamos, en este caso que yo creé esta línea, igual se van a relleno y borde. Vamos a de esto. Se van donde está el, el... Vamos a ver, se me perdió Acá. Donde dice marcadores, tienen las opciones de agregarles diferentes formas, que sé yo, una flecha, ¿lo ven? Bueno, en este caso la flecha va hacia adentro. Puedo, puedo agregárselas en diferentes eh, momentos o en diferentes nodos. Por ejemplo, aquí yo tengo solo dos nodos. Puedo hacer un doble clic y en este otro nodo que está en el medio puedo agregar otra flecha, ¿No ¿Ven? O puedo agregar otra forma. Y aquí puedo agregar otra más. ¿No ven? Entonces, si sí, sí les permite. Aquí en estilos de trazo tienen variadas opciones para hacer las, ese tipo de flechas. Nada más que estas no las pueden editar. En cambio, si ustedes las hacen desde cero, pueden editarlas cuantas veces quieran. Sí, tiene, tiene para medir eh, distancias. Aquí la herramienta, esta que está, eh, la que estoy marcando, vamos a ver, es uno, dos, tres, cuatro. La quinta herramienta del lado y, izquierdo, eh, esa les permite hacer lo de las medidas, como también en la herramienta de, de Illustrator. Sí, pueden bloquear objetos y gracias por recordármelo para, para ir también cerrando. Eh, aquí en el elemento de capas, tienen la opción de capas. ¿Qué es una capa? La capa es como que estuviéramos trabajando con un libro. Eh, y el libro tiene diferentes hojas. Entonces, todo lo que ustedes hagan en la primera capa, qué sé yo, digamos, todo esto está en mi primera capa. Si yo aquí cierro el ojito, pues este se, se hace invisible o... Puedo bloquearlo aquí en el candado, entonces ya no puedo tocar nada de esto, ¿ok? Eh, también puedo crear una nueva capa, le puedo nombrar, le damos a añadir, bueno aquí se me agregó como una subcapa encima de la actual, y puedo trabajar otros elementos, Lo ¿no ven? Puedo trabajar otros elementos sin necesidad de que esta se... se me esté haciendo problemas con la abajo, puedo ocultarlo y puedo seguir trabajando y puedo exportar en la segunda capa y dejarlo de la capa 1 sin exportar, pueden hacer esas variantes también, tiene el gestor de capas. Ese tal vez ya es un tema un poquillo más adelante, pero sí, también pueden hacer curvas con los, con los textos, Pongamos este, ya lo había convertido en un objeto. Voy a tirarlo aquí más arriba. Pueden crearse una línea, hacer la curva que desean o con un círculo. Seleccionan ambos, se van a, a texto y poner en trayecto. Y en que él ya se acomoda, entonces ya ustedes aquí pueden jugar con la línea e ir acomodando el, el texto. Y pueden editar el texto, el texto mientras tanto. También pueden convertir el, eh, los textos en vectores. Es nada más de seleccionarlo y darle acá en esta herramienta superior de que parece un 8. Y lo convierten en texto. En, perdón, en vectores. Okay. No sé, yo creo que ya me estoy pasando del, del tiempo, no estoy segura. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas. Hola, Phoenix Hola. Oye, muy bien eh, el curso. Sí, yo creo que más me han respondido todas las preguntas. De todas maneras, como está ahí por el, por el grupo, seguro que, que atiende a todas las preguntas que te hagan. me gusta mucho, me gusta mucho el curso y lo, voy, y lo voy a probar porque a mí me gusta mucho trapichear con... con bueno, trapichear es un término que utilizamos nosotros para experimentar caseramente, ¿vale? Eh, para ver, que, para ver cómo, cómo me va con, con, con el César, porque me gusta mucho trabajar con, en la edición, pero ya viste que yo tengo mis métodos tradicionales, digo tradicionales más bien artesanos, que bueno, funcionan y ya está, muchas veces es importante que la casa solo solo solo funcione. Eh, pero bueno, que eh, ya te preguntaré a ver cómo ¿Cómo me va con, con este software? Yo creo que sí lo veo especialmente útil, a lo mejor más que para la edición de gráficos científicos, es para la, la generación de ilustraciones, que pueden ser también científicas, ¿no? Yo preparo ilustraciones sobre todo para la parte de los diagramas, que hago para la metodología, en fin, para este tipo de cuestiones que viene bastante bien. Viene bastante bien. Sí, claro. sí, sí Así que... Y que la herramienta te permite hacer una exploración muy amplia, y bueno, yo aquí no hice ningún diseño, sino que mostré más que todo la, la herramienta, pero hmm. ya a nivel de composición, como usted mostraba, a mí me encantaron sus gráficos eh, que utilizaban bordes y no rellenos, ¿verdad? Pueden experimentar hmm. todo eso y si en algún momento eh, la herramienta de Excel pues, no les da las, las, la resolución, que fue lo que más comentaron, eh, hmm. pueden sí, exportarlo sí, son... y experimentar un poco más en esta otra herramienta. Sí, sobre todo para, para la gente a lo mejor que temas más de, más de biomedicina, ciencia de la salud, ciencia de de la Tierra, estas cosas que necesitan gráficos, eso sí necesitan gráficos con altísima resolución, ¿verdad? Y gráficos muy, muy precisos, gente que está trabajando en, en, en, en, en, en biomédica, radiografía y cosas de este tipo. Bueno, ahí le puede venir estupendamente a esas composiciones. Y, a mí me hace, y también yo creo que es interesante este, este software para crear lo que tú has dicho y, y, lo, quería, y lo quería enfatizar un poco para la gente que quiera difundir eh, sus cosas o su actividad científica en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, porque de aquí te pueden salir pues eso, ilustraciones o resúmenes de tu artículo chiquititos, ¿verdad?, con un gráfico único eh, para difundirlo bastante llamativo y, y con, bastante, con bastante resolución. Yo, bueno, yo os voy a compartir luego, hoy he publicado un, un preprint y, y lo compartiré porque he hecho algunos nuevos diseños de, de gráficos convenemos a ahora voy a fortuna, pero bueno, lo quería compartir después en el grupo. Ya me dirás qué opinas, Fainix. Sería interesante que cuando compartamos gráficos nos diga oye, pues este gráfico es una patata, o... A mí me preocupa mucho siempre la combinación de colores, las líneas, en fin, todo este tipo de cuestiones, pero evidentemente yo no soy profesional. Pero bueno, sería interesante que si compartimos algo no lo, no lo pudieras comentar. ¿Vale? Claro, y... Y ya está, simplemente comentaros que el voy, a voy a difundir después el artículo y por... así tengo un rato, porque últimamente no consigo sacar nada de tiempo libre. Eh, pero voy a difundir el artículo que hemos publicado esta tarde, no un artículo, un preprint, que ya tenéis que saberlo es un preprint aquí en este, eh, en este grupo. Lo voy a difundir, voy a dar una pequeña explicación, porque es un preprint interesante? Porque yo, por primera vez lo he hecho yo en Latex, con Overleaf, que sabéis que es el curso que lo no dio Pedro García, y, uh -huh. y además... Eh, lo he hecho con, con Pedro Castillo por dicho que quedar para SDR que tenéis que tenéis mañana y bueno y también he utilizado para hacer los gráficos una combinación de gráficos de Tableau y Asal, vale, y sacar una composición O sea, que intenta aprovechar al máximo los cursos que, que, vamos, que vamos por aquí. Y bueno, aquí las herramientas que presentan tanto como las que se han presentado yo eh, y lo, lo importante es aprender las la herramientas, que tenéis que buscar vosotros vuestra composición de herramientas o las que más os interesa en un momento dado. No tenéis que obviar con nosotros, no hay que aprenderlas todas y saber todas lo que hacen y ser un experto en cada herramienta. Si no sabes que existen, intentar llevarlo vosotros a vuestro a vuestro terreno. O saber en qué momento tenéis que utilizarlas más bien, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos tiempo de discutir. Bainix, muchas gracias por todo. Un saludo desde España. Y nada, esperemos verte de nuevo pronto por aquí con, con otro de tus cursos, la verdad que está muy interesante. Un abrazo muchísimas fuerte. Muchísimas gracias a ustedes, sí, sí, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, esto es una oportunidad muy bella y por mm -hmm. haber compartido conocimientos, yo seguiré participando en los talleres de, de ustedes y con gusto, ahí les estaré también comentando. Y muy un bien. abrazo desde Costa Rica. Venga, abrazo a Atlánticos sí